Me moldarían un acontecimiento Contra Fision lucharía en aquel encuentro El planeta Bellita acabe desapareciendo Yando en qué Kakaroto vengaría este suceso Hasta fuerza y depresa Siempre muere cada una de sus peleas Ahorita me hecho mucho su él y sin guerrero parto La viva imagen de su PC 40% dividido junto por más 60% él ganó llamó si me estarán preguntando cómo es ese tipo y porque está inclinado sobre las series de Dragon Ball Super una vez explicado, esto quisiera entrar de lleno en la exposición, es un poco apresurado pero han oído hablar de Dios Super Saiyajin el Super Saiyano Dios, Super Saiyan God es, S.P. Saiyajin Godo, Super Saiyan God, es el estado de los dioses alcanzado mediante el ritual de 6 Saiyanos de corazón puro que aparece en la película Dragon Ball Z la batalla de los dioses y en dragon ball super ha dicho esto comencemos el oleaje el video ahora mismo extinguiéndose no quedó rastro de ellos y los saiyajin se quedaron con el planeta bellita por supuesto que ellos también tuvieron grandes batallas en el espacio exterior sin embargo su tecnología y su cultura se retrasó mucho por exterminar a los sulfuros los saiyajin se dieron cuenta que no podían viajar muy lejos en busca de batallas Unieron sus fuerzas con gente de otros planetas para obtener los mejores armamentos, naves espaciales y dinero. Cosas que le servirían para sus peleas. A cambio de eso, los Saiyajin les entregarían los planetas ya conquistados para después usarlos como lugares para vivir. Los Saiyajin quien fueron progresando rápidamente. Y su poder de pelea fue aumentando cada vez más. Ellos hicieron un plan, el cual consistía en mandar bebés como tú a los mejores planetas del universo para cuando crecieran, acabarán con todos sus habitantes y estuvieran listos para venderse, así es como vivían los Saiyajin. Hicieron algo muy egoísta. ¿Existe un dios en ese planeta? Las acciones de los Saiyajin se convirtieron en un caos. Él atrajo con su gran poder metió a los gigantescos para que se estrellaran con el planeta Vegeta y finalmente explotar. Besos, un dios super saiyajin es un salvador creado accidentalmente por un grupo de retos que alguna vez cuestionaron los actos malvados de sus semejantes y encabezaron una revuelta en su contra. Este salvador tenía un inmenso poder ir pronto terminó con los saiyajin, es malvados, pero poco tiempo después los es perversos, resurgieron nuevamente el planeta. Pellita se convirtió en un lugar oscuro y corrupto y el salvador fue eliminado de sus leyendas. Al parecer, todo estaba perdido. Ay esta historia es muy larga, ¿tú estás entendiendo Vegeta? Sin cosa, llenes, de corazón justo y puro, tomados de las manos, iluminarán un alma con la luz de la rectitud y se transformará en un dios super saiyajin. Versos hace mucho tiempo, un saiyano de corazón puro llamado Yamoshi, luchó contra otros saiyanos junto a cinco camaradas, siendo acorralado, se transformó en super saiyano, pero fue derrotado y eventualmente murió. Posteriormente, su espíritu encontró el camino buscando al salvador junto a otros seis saiyanos de corazón puro, uno de ellos sería el super saiyano Dios 2. El dios de la destrucción Beerus tomó información sobre el espíritu de Yamosi en su sueño profético, y por eso se enteró sobre el super saiyano Dios. El patriarca namekiano que escribió el libro namequiano de leyendas también sintió su espíritu, haciéndole escribir la leyenda del super saiyano Dios en el libro. Legado la leyenda del super saiyano así como la del super saiyano dios de primera generación, nacido por las hazañas de Yamoshi, fueron la motivación que impulsó el miedo de Freza a los saiyanos. A pesar de las órdenes de Beerus, destruyó el planeta Vegeta debido a que temía la posibilidad de que otro super saiyano o super saiyano dios, en el manga de Dragon Ball Minus, apareciese. La leyenda de Yamoshi inspiró el temor del dictador que eventualmente destruyó a su gente. Leyenda. La leyenda decía que el super saiyano legendario era una transformación que apareció hace mil años y tenía más poder que un saiyano normal. En el episodio 66 se muestra al super saiyano original en un flashback que describe Vegeta como una especie de mono gigante dorado. Murió por no saber controlar y dominar todo su poder. Seguramente, al aumentar tanto su poder y no controlarlo explotó, creando una gran explosión que destruyó el planeta Sadala, el auténtico y primer planeta de los saiyanos antes del planeta Vegeta. Mono gigante. Como todo saiyano del universo 7 que posee una cola, Yamosi podía convertirse en un mono gigante y aumentar su poder por 10%. Super Saiyano. Siendo el primer legendario Super Saiyano de pelo dorado que fue vuelto una leyenda, Yamoshi fue el primero en transformarse para luchar junto a cinco compañeros contra Saiyanos malvados. Sin embargo, fue derrotado y asesinado en su rebelión. Etimología su nombre proviene de Moyashi la palabra japonesa para los brotes de soja verde, siguiendo la línea de juegos de palabras de Akira Toriyama con respecto a que los Saiyanos tengan nombres de vegetales o verduras personalidad llamó si era una persona de corazón puro, que realizó una rebelión para erradicar el mal de su raza, luchando hasta el final, aún siendo acorralado, no se dio por vencido, lo que daría lugar a su trágica muerte.